Yo te había dicho, el uno creo que fue la primera vez que, que pasó todo esto, yo te había dicho que si bien esto es una mierda, porque la verdad que no es algo hermoso, sí no deja de ser una llave para lograr un entendimiento que a vos te va a llevar después a tener una paz total en varios áreas de tu vida. Te digo, porque a mí me pasó. O sea, por ahí vos decís, uy, estoy viviendo esto que es una porquería, y después esa porquería a vos te ayuda a ahorrarte...